Amigas y amigos de Cartago Otro encuentro en nuestro espacio semanal eh, en, en estas tardes, mañanas, este, noches veraniegas Esta emisión del verano 2022 que tenemos en nuestro programa Y un repaso siempre de la eh, actualidad cotidiana De la mirada histórica, de lo que está pasando también eh, en todos lados Como nos gusta hacer, chispear un poquito Hasta que uno dice, bueno arranque el año Para nosotros nunca paró eh, hoy vamos a tener una charla con eh, alguien que queremos mucho que forma parte también del espectro, del ecosistema de Cartago que es este, Metidoro Santiago Vega, yo lo molesté un rato eh, antes de que esté por arrancar en, el, en la radio que nada, en, más o menos en cuanto a la, eh, eh, como para presentar este, tu, tu sistema de laburo vos llegás y cada, cada cuántos minutos digamos antes de arrancar el programa eh, normalmente estoy una hora antes, eh, pero por estas cuestiones también rest eh, de, de restricciones y de cuidado eh, Para que pero el personal ahí de la radio de la Universidad, Radio Universidad Calf, ahí en el 103.7 eh, sí, no que... Están todos los protocolos, entonces eh, tratar de estar lo suficiente como para... Eh, llego más o menos una hora antes una hora y, ya, y ahí ya estás arrancando... Y una hora antes, yo ya tengo ya igual de antemano, ahí con, con, hay un productor que es Pablo Frisán, que es el que se encarga de, de, de hacer, digamos, el, el esquema del programa, eh, donde ya, qué sé yo, un día antes o varios días antes, un par de días antes ya sé eh, qué es lo que vamos a tener. Eh, generalmente tenemos eh, todos los días un columnista, eh, es un programa de tres horas, eh, de dos a cinco de la tarde, y... Y, y después dos o tres entrevistas también por día Que, bueno, son, van en una gama este, muy, muy variada Pero muchas muchas son así eh, del palo que a mí me gustan Y las disfruto mucho también con del CONICET Así de, de investigación y de cosas raras Que por ahí uno no está este, eh, alejado Porque tiene por ahí otras actividades, ¿no? Uno está metido más con las cuestiones más por ahí artísticas este, entonces, este, también hay muchas entrevistas artísticas por la movida que hay o por los materiales que van saliendo este, de, de, de músicos de por acá, de, o también actores, claro. actrices, de todo, ¿no? Meteofo, este, como yo le digo eh, cariñosamente, nos conocemos hace este, casi más de tres décadas, eh, ha creado una torta Rogel en base a su personalidad y en base a su trabajo incansable eh, en medios, eh, más o menos hace cuánto que ya está el, el proyecto en CALF En la radio de la universidad, cinco años Y casi cinco, ¿eh? casi cuatro o cinco. Cinco, cinco Que es una continuación del que venías haciendo en la antigua Metro Exactamente, ¿no? en Metro y también un poco en Rock and Pop Has, has creado ¿no? tu, tu propia eh, constelación Tanto en personajes como en manera de conducir este, Que eso bueno lo, lo has ido puliendo este, por, por, por muchos lugares eh, Bueno, estuviste en televisión eh, podés volver en cualquier momento digamos como que podés entrar y salir de un montón de lugares eh, con, con, con mucha facilidad eso lo, te lo has planteado, lo has visto te lo han comentado cómo tenés esa, esa elasticidad como para recorrer este, este medios más allá de que te consideras un obrero de la radio cómo entras y salís incluso este, de, de, de medios que por momentos acá en la región parecen muy impermeables ¿no? a, a las ideas nuevas Sí, eh, creo que, no sé si es una habilidad o qué, pero de, me da esa sensación por momentos de que sé de todo un poquito pero no termino sabiendo nada en profundidad, ¿no? porque es como que no me queda tiempo tampoco para, para profundizar en algo ¿no? por ahí cuando puedo y hay algo que sí, pero, pero un poco la, la situación me ha llevado también a eso no, no sé si las emergencias, algo, hay que hacer esto, hay que resolverlo entonces eh, es un poco como un modo de vida también, me parece que también en lo cotidiano y en eh, eh, cosas que por ahí no sé hacer. Eh, si bien hoy vas a un tutorial de YouTube y lo, lo, lo resolves, pero muchas veces, che, bueno, pero hay que solucionarlo, ¿de qué forma? Entonces, bueno, así, eh, vos sos uno de los primeros, de los grandes impulsores cuando me acuerdo recién empecé en la radio Que me decía che, pero ¿cuándo te vas a empezar a operar? Me acuerdo que vos me decías, ploto eh, van a decir che, tendrías que empezar a operarte, porque mirá que eh, te, te vas a sentir más, vas a ver que te, te vas, vas a manejar tus tiempos Y todo no, pero me da miedo, animate, un día te tenés que animar Y me acuerdo que hasta un día me animé, obviamente, con todos los errores pero digo, bueno, ya si sí podés hacer eso, este, y después nada, qué sé yo, en otro momento por ahí, no sé, necesitaban un mobilero quién va, voy yo, bueno, claro. che, y eh, tal cosa, ¿no? Entonces es como que una cosa siempre fue llevando a la otra, este, y por método bueno eh, eso también, has ¿no? estado en producción también, y también has estado, no sé, recuerdo en un programa muy visto en la, acá en, en la televisión abierta de Neuquén, en, una, en un lugar un, un poco más apartado de la del primer plano, pero estabas ahí en, en algo que era, no sé, en musicalización por ejemplo. Sí, sí, sí, mu musicalización y, y, y en cierta y como una especie también de animación no soy locutor, pero por el momento era casi el, el, el, el laburo de un, de un locutor, sin decir las marcas, porque las disparaba de una botonera este, pero también estuvo ese desafío ¿no? En, en tele y en vivo además, ¿no? porque una cosa es cuando uno sale, eh, primero vencer cuando recién arrancas en radio el vivo que tiene toda esa esa adrenalina de que te pasa, que te quedas sin aire, uy, no, y qué voy a decir y todo Y en la tele, cuando ya venía a contar la experiencia de radio, de repente cuando tuve que, no sé, leer un comercial O, o, o decir tres palabras y sabiendo que estás en, en televisión abierta, donde están viendo eh, eh, miles de personas Porque te das cuenta de la llegada, sobre todo con un canal tan importante como el acá de Neuquén Y un programa que, que este, si bien... Eh, no estaba en lo que yo tal vez haría eh, Como proyecto propio de televisión Pero sí, era un, un proyecto que tenía mucho Laburo, en equipo este, Con gente muy copada en el canal también eh, Y los compañeros también eh, muy, eh, muy Muy muy piolas a la hora de Claro, de a eso ofrecerte. voy, era algo, era algo Bastante ajeno a lo que totalmente ajeno no pero, diferente en todo sí, caso Sí, distinto que... Sí, claro Sí, era un programa eh, que, que no estaba ni cerca de, lo que, de las cosas Que yo estaba acostumbrado a hacer ¿Y por qué no lo puedo hacer? Y, y ahí te das cuenta eh, Que tenés Es impresionante Porque la llegada ¿No? Eh, lo que me había pasado En un montón de, de años De radio eh, Tal vez en, en una semana En televisión Cuando vas caminando Por la calle Alguien que te saluda Te dice Eh, aguante Aguante Tarde Mix ¿No? Que es el, el programa Donde, donde ibas Y... Y sí, fue, fue un... Eh, además, de, además de eso, era acostumbrado también a operarme en la radio y todo Y che, ¿te animás a musicalizar y por qué no? Y también, ¿no? El tema de buscar, no sé, los hits del momento Cortarlos, editarlos, esas cosas que aprendí también ahí en el canal Con los compañeros este, Fue la verdad que uno, para mí fue una experiencia hermosa como me hacía acordar mucho a las experiencias de cuando iba a laburar a Mar del Plata también, ¿no? También en, en una estructura más grande con... Este, Pero yo noto que no quedás, no quedás viudo de esos proyectos, digamos, salís de esos proyectos indemne. A veces uno tiene la, la mala costumbre o, o, o tal vez la, la, la debilidad, entre comillas, de cuando termina un proyecto se queda como muy este, enamorado de eso y cuesta, como que no hay, cuesta, hacer, cuesta otra cosa. hacer otra cosa yo mm. noto por ahí que no que salir de un proyecto este, muy indemne y podés sumergirte en otro o incluso tener tu tiempo de, de, de, de reparación o de ver otra medida mm. pero no quedas como en deuda ¿no? me parece? sí puede ser sí sí sí sí no eh, qué sé yo cuando se terminan a uno le da como una cosita ¿no? porque decís uh, que estuvo bueno pero también siempre no sé si es cuestión, si es un poco cuestión de suerte o de lo que uno va construyendo y de lo que se va rodeando también, ¿no? Y de lo que vos vas ofreciendo. Entonces un día vienen y te preguntan por ahí, qué sé yo, es, que creo que es muy distinto cuando alguien que, que hizo toda una carrera, eh, que se estudió todo y que cuando de repente sale a lugares a presentar currículum se encuentra que todo es muy injusto, ¿no? Porque este, muchas veces en los medios de comunicación y sobre todo en los lugares más grosos, digo, por ahí en Buenos Aires, ¿no? Lo venido. Eh, eh, los que entran entran por, por que hay ahí adentro un, un contacto o alguien que, que, que le dijo al no sé al, al, al conductor o a, lo, a la gente de la radio che mira está esta eh, quién qui, qui, entra le gusta esta radio qué sé yo le gusta viene muy bueno entonces como que eh, por ese lado es medio, es medio injusto porque por ahí algunos entran por por suerte este, porque tienen esa suerte de tener algún contacto un topo ahí adentro este, y otro que por ahí es más el camino mío por ahí es más fue como mucho más a largo plazo y sin expectativa tampoco creo, yo, yo, yo jamás me imaginé, nunca, nunca me es que, me encantaría algún día eh, llegar a la televisión, es como que me vino eso, ¿viste? qué sé yo, llegar a la radio en algún momento hice un curso hace mil años, en el, estando en La Plata estudiando claro. electrónica, otra cosa llegar y... a la televisión y haciendo algo que te que te llena, digamos, ¿no? No, no, no que terminaste en una movida que mm. lo hacías y bueno, de último, pero tampoco te claro, metías tanto. ¿no? Exacto. Acá sí te metías sí. y en, en sí. casi todos los proyectos que has estado. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Y además, eh, también del, uno tantea ya en tantos años eh, también el equipo donde vos te movés, eh, eh, también ese ecosistema ¿no? de, de, de ese proyecto y todo, que uno hace que sea todo hace que todo fluya más, me parece, cuando vos no estás en un lugar hostil, como por ahí nos ha tocado, pero así todo creo que no tanto, pero este, yo la verdad que disfruto, si bien en la parte económica, tal vez uno podría haberla peleado más, o podría ser un poco más millonario, este, sin serlo en absoluto, no pero digo, este, haber peleado por ahí más esa parte y poner más esas condiciones, Muchas veces cuando me ha venido una propuesta O la posibilidad de hacer Vamos, vamos para adelante Yo en eso es como que no eh, Ni lo dudo Uy, uh, estaría re bueno listo Para adelante Che, y es re distinto esto Y habrá que Y bueno, probamos Qué sé yo Medio como que eh, O espero. sea, sos como una autodidacta Que se que ya está en un, en un ámbito de profesionalización Más marcado, digamos Ya podés vivir desde hace mucho tiempo lo que te gusta Sí, sí, sí, sí Sin haberlo altibajo, no Pero sí, en este momento eh, Por ahí uno el, el, lo que tiene el tema medio de medios comunicación y sobre todo en los lugares más chicos también es que eh, eh, la estabilidad no está para nada asegurada entonces este, y depende cómo te muevas o qué este, arterias toques eh, va, va, vas a tener su comodidad ¿seguís que... considerando Neuquén o Negro como un lugar chico? ¿cómo lo ves eso? ¿cómo ves sí, los medios acá? sí, lo veo todavía como un lugar chico me parece eh, si bien son ciudades que, que, que crecieron exponencialmente Y este, hay muchísimos más medios de comunicación y todo Pero es como que todavía hay tres o cuatro medios Que tienen la misma gente que hace un montón de años eh, Y es como que todo se mueve por ahí Y después sí, hay un millón de radios Pero son un montón de radios que son repetidoras eh, Otras que son computadoras con música Entonces es como que eh, tampoco hay... Y también otra, otra, otro tema que también es el tema de debate también es, es, es eh, la radio hasta cuándo hasta va, va a subsistir.